Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Hoy traemos Abducción Extraterrestre, Casos OVNI. Eh, para los que dejáis comentarios antes de empezar el programa, deciros que mi canal tiene varias temáticas, misterio, conspiración y política. No solamente política nacional, sino también política internacional. Espero que el sonido sea bueno, son las 12 y un minuto de la noche y comenzamos con este directo saludando a todos los amigos que estáis aquí en el chat. Hoy tenemos pues varios casos de abducción extraterrestre. Cuando hablamos de abducción, podemos decir que la abducción es pues como un rapto te raptan, ¿no? O sea, te llevan a otro lugar en contra de tu voluntad. En algunos casos se habla eh, de experimentación con seres humanos, testigos que han dicho esto, no lo vamos a decir nosotros porque sí, pero son testigos de primera mano. Esto puede sonar raro y extraño, pero los propios gobiernos guardan celosamente muchísimos informes dónde están clasificados todos estos casos. Y vamos a hablar de estos casos. Vamos a tener con nosotros a varios eh, in, eh, vamos, vamos a tener a varios invitados. Estoy leyendo el chat interno. Eh, vale, perfecto. No, sí, ya. Estoy leyendo a la compañera Alba. Sí, no. Sé de, sé de qué va. Eh, y después de esta pequeña introducción, es que tenemos un chat interno, los que estamos aquí, entonces, si me, me pongo a leer, se me va la olla. Eh, antes de empezar, tenemos a Misterios del Mundo, Alba Espejo, que nos va a contar unos casos. Y luego tendremos al compañero Fran, de UFO Spain, que nos va a contar, pues, eh, abducciones, que va a ser un caso que quizá os suene, pero no voy a adelantar nada porque... Fran ha estado realizando una entrevista a una persona muy conocida y nos va a hablar de este fenómeno. Pero antes vamos con misterios del mundo, ya sabéis, la compañera Alba, que nos va a hablar de algunos casos. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy eh, traigo dos casos omni con encuentro con seres y sobre todo traigo un caso que es rarísimo y yo creo que hay una parte que cuando la cuentas es que da hasta risa. ¿Sí? Sí, bueno, es lo de la bufetada. Ah, bueno, pues bueno, cuéntalo, cuéntalo. Luego sí. veremos si hace gracia o no hace gracia. Hombre, es, es muy raro, por lo menos. Pues este caso ocurrió en Villares de San, en Cuenca, el 1 de julio del año 1954, a las 2 del mediodía, vamos, eh, a pleno sol. Pues bien, eh, Máximo Muñoz era un chico que por aquel entonces tenía 13 años y era pastor y analfabeto, no iba al colegio, ni había estudiado, ni nada. Ese día estaba en una zona a las afueras del pueblo, que esa zona se le conoce como la islilla, y bueno, pues estaba ahí cuidando eh, un grupo de vacas. De repente este chico escucha como una especie de silbido muy agudo y él lo describe como ese ruido que hacen eh, los globos muy grandes cuando se desinflan. Pues bueno, cuando escucha este ruido él eh, se alerta, entonces se da la vuelta y ve como delante de él, él lo describe como una tinaja que tenía cuatro patas. Dijo que ese... Bueno, esa tinaja era de color metálico, que medía más o menos un metro y medio de altura y unos 30 centímetros de ancho. Pues bueno, este chico intrigado se, se acerca para ver esa tinaja, pero cuando se acerca y está ya bastante cerca, se tiene que echar para atrás porque de la parte superior de, de ese objeto se abre una puerta y empiezan a salir tietes. Él lo, lo describió así, dijo que eran... Pues bien, habían tres seres eh, bajitos porque medían poco menos de un metro de altura. Tenían los ojos rasgados, llevaban un mono azul y una especie de visera y también llevaban una chapa eh, redonda en el brazo. Y lo que hicieron esos seres fue como rodear a Máximo. Eh, según contó este chico, el acto seguido esos seres empezaron a hablar en un idioma que era completamente desconocido para él y, bueno, no entendía nada. Pues aquí va lo gracioso o lo extraño, y es que de repente uno de esos tietes se acerca a Máximo y sin venir a cuento le da una bofetada en toda la cara. La bofetada no, no fue muy fuerte, pero sí que le, le bastó para notar cómo ese ser tenía la mano prácticamente helada. Pues bien, eh, después de que estos seres estuvieran observando la zona muy poco tiempo, eh, las palabras textuales del testigo fue que se agarraron a una cosa que tenía la tinaja y dando un saltete se metieron dentro. A los pocos segundos de, de entrar en esa tinaja empezó otra vez a sonar ese silbido y aquí ya Máximo lo que hace es salir corriendo para irse a su casa porque ya, ya estaba pasando miedo y mientras él iba corriendo a veces giraba la, la cabeza para, para ver lo que sucedía detrás y lo que vio es como esa tinaja se iba elevando a una gran velocidad, no dejó estela y de repente desapareció en el cielo. Pues bien, según confesaron los padres de Máximo, él cuando llegó a su casa, bueno, llegó en un estado de histeria y llorando. Y el padre lo que hizo fue, eh, fue ir a esa zona, a la islilla, acompañado de un jefe de la Guardia Civil. Cuando llegaron, vieron que por el suelo habían pisadas como de niños y que habían también unas huellas de, de más o menos unos 5 centímetros de, de profundidad. Y después se hicieron más investigaciones y se dieron unos datos bastante curiosos, porque ese mismo día un guardia civil de, de ese pueblo vio como un objeto plateado iba volando por, por las cercanías a una gran velocidad y también unos días antes, el 26 de junio, hubieron también varios testigos de una aldea cercana, que bueno, está a unos 50 kilómetros, vieron también un objeto que iba volando a gran velocidad. Es decir, eh, podría ser que ese objeto que vieron el día 26 y ese mismo día eh, que le pasó eso a Máximo, podríamos decir que quizás era el mismo objeto que estuvo varios días eh, rondando la zona. La verdad es que Rafa es un caso muy extraño, ¿no? Porque a santo de que el TTS, como él lo, los llamaba, se acerca y le pega una bofetada y ya está. Uh -huh. Pues algo curioso, hombre, da, da risa, ¿no? Pero imagínate estar en situación y, y que alguien o que un ser baje de algún sitio y te pegue una bofetada, es lo que menos te vas a esperar, por mucha sí. gracia que te haga. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, hay un caso y no hemos hablado, no hemos hablado sobre esto, y te propongo a ti, Alba, que eh, indaguemos sobre el tema eh, a nuestro amigo Fran, que estará con nosotros más tarde también. Los ensotanados. Me suena. Los me, me suena. Mira, te voy a contar, os voy a contar un caso. Esto ocurrió en una localidad próxima, aquí en la provincia de Córdoba, de eh, cuatro personas que iban en un, en un coche. Eh, iba el, el padre y tres chicas más, que eran, una era la hija y dos eran eh, estudiantes de intercambio. Ellos iban por una carretera las carreteras de Andalucía no están tampoco muy iluminadas son carreteras por secundarias por donde estaban circulando era una carretera secundaria y eh, este señor cuando llega al pueblo hay un cruce es decir, llega a una carretera hay unas casas delante y tiene que tirar hacia la, hacia la derecha o hacia la izquierda y justamente se quedan parados con el coche, parados. Esto ha salido en varios medios de comunicación. ¿eh? Y de hecho, eh, lo podéis buscar por ahí. Y justamente en el lado derecho, es donde él tenía que coger esa dirección, pues ve como un ser de unos dos metros, como ensotanado, y que estaba como a 40, 30-40 centímetros del suelo. Estaba levitando. Aquel ser estaba quieto, y cuando llega el coche, aquel ser se dirige hacia el automóvil y claro, ellos tenían que coger esa dirección. Entonces lo que hicieron fue girar hacia el otro lado por el pánico, porque aquel ser se desplazaba no muy rápido, se desplazaba lentamente, pero ni emitía sonido ni movimiento. Es decir, que se desplazaba como si se fuese deslizando. Te propongo esto porque también en Galicia, cuando yo vivía allí en Galicia, había, había, hubieron varios casos sonados y habían varias personas que me contaban sobre los ensotanados. Pero estos no los veían en la carretera, estos los veían por algunos bosques. Este ensotanado de aquí de la provincia de Córdoba era de color negro y los otros ensotanados de Galicia, qué curiosidad eran blancos, de color blanco, como la Santa Compaña. Sí, pero bueno, otro día hablaremos del tema de la Santa Compaña, que ahí hay mucho bacalao y mucho tema que hablar, tema que he investigado mucho al vivir, sí. vivir en el norte, lo he investigado mucho y es un tema que se repite en toda España, lo de la Santa Compaña. Hay diferentes creencias, está dentro de la creencia popular, pero que algunos han afirmado verla. Y esto es lo curioso. Bueno, ya contaré un día una famosa Santa Compaña y qué era en realidad la Santa Compaña, que no tiene nada que ver con la con la ficción, sino era algo más real de lo que nosotros nos imaginamos. Pero tienes otro caso, ¿no? Sí. Mira, este sucedió en Soria el 28 de agosto del 68, a eso de más o menos las 7 y media de la tarde. Otro caso que vuelve, vuelve a ser a plena luz del día. Pues bien, eh, el protagonista de este suceso se llama Pedro, que bueno, él era un guardia civil que ya estaba retirado y estaba a punto de comenzar sus labores en el campo. Entonces de repente ve unos destellos de luz muy potente y ve como hay una especie de foco rojizo que iba iluminando todos los campos. Entonces... Eh, Vio un aparato muy parecido, como él lo, lo describía como dos platos cóncavos y vio como ese objeto iba descendiendo hacia la planicie. Y bueno, de repente ese objeto hace un giro muy raro y le lanza un, un haz de luz roja a Pedro. Acto seguido, eh, después de que le lanzara esa luz, empieza a notar mucho picor y calor por, por el cuerpo y luego también empezó a notar algo muy extraño, él dice que notó como una especie de fuerza que lo empujaba hacia ese aparato hasta el punto, él contó que tenía una botella en la mano, incluso se le cayó de, de esa fuerza que lo empujaba y también pues de, del miedo que estaba sintiendo en esos momentos. Pues bien, eh, ese objeto sigue lanzando esos chispazos rojos que iban ya todos hacia el suelo y al final ese objeto ya se para en el suelo y aparecen tres bultos oscuros que él dice que parecía que iban como unidos por una especie de, de fuselaje. Pues bien, Pedro dijo que los bultos eran muy pequeños y deformes y que en unos minutos esos objetos animados entraron en el embudo volante porque él a ese ovni, a lo que fuera, le llamaba embudo volante. Pues bien, acto seguido, eh, ese objeto empieza otra vez a, a elevarse hacia el cielo sin emitir ningún tipo de sonido, porque es más, eh, él en su testimonio contó que estaba todo el ambiente, eh, vamos, en completo silencio, había mucha calma. Y bueno, muchos vecinos, cuando se enteraron de lo que le pasó a Pedro, relacionaron ese suceso con unos apagones muy extraños que no tenían ninguna explicación, unos apagones que sucedieron ese mismo día, a esa misma hora, y claro, pues lo, lo atribuyeron a ese fenómeno. La verdad es que también este es un caso muy raro, ¿no? Porque, ¿para qué le lanzan luz? Bueno, conoces casos que han habido personas que han sido perseguidas por, un, sí, sí. por, una, por una luz, aquí sí. en Jaén. Aquí en Jaén, lo, lo curioso es que eh, estos casos luego no, no tienen trascendencia, salen en algunos programas gente normal, gente que trabaja en el, en el campo y que no tienen pues, ningún afán de, de ganar dinero ni protagonismo, al contrario, les cambia la vida, porque les cambia la vida. Y entonces hay casos donde el ovni, ...les persigue, incluso llegan a, a, a ver varios testigos que ven el fenómeno. O sea, no solo, o sea, no es que solo se encuentre una persona sola, sino que hay más personas en la zona... ...y que aunque no interactúen ni entran en la escena, ¿no? Pero ven lo que ha ocurrido y luego hacen un reporte a la Guardia Civil. La Guardia Civil aquí en Jaén tiene varios archivos... Que a veces hay que sacarlo con pinzas Porque no te dan información Porque son casos clasificados Que luego sí, serán casos eh, Que luego Salen a la luz no Pero bueno, salen a la luz Con cuentagotas Esto es muy curioso no Hay más casos eh, Ahora estaremos con nuestro Compañero Fran eh, En un momento lo tendremos aquí con nosotros Pero eh, quiero recordar Quiero recordar que Andalucía, yo no sé por qué, pero quizá porque hay grandes extensiones de terreno, es una comunidad autónoma, una región de España muy grande, eh, y hay... Mucha distancia entre una población y otra. Entonces la contaminación lumínica, sobre todo en la zona donde vivo yo, pues no hay una gran contaminación lumínica como en otros lugares de España, por ejemplo. Yo recuerdo que estuvimos eh, unos amigos ya hace unos años eh, observando el cielo porque era pues una cosa muy curiosa, no se, se veía, estaba muy próximo aunque no se veía evidentemente, lo tenías que ver con un con un eh, con un eh, prismático, bueno, con un. Sí, con un prismático de estos, eh, un catalejo de estos así, ¿no? Un, un aparato adaptado no para poder ver esa distancia, ¿no? Y se veía eh, Júpiter y se podía ver hasta sus propias lunas. Lo estuvimos viendo y me llamó la atención una cosa. Y estábamos en la provincia de Cuenca. No era Cuenca, era la provincia de Cuenca. Era una gran planicie. Y además en aquella zona gozan de no tener contaminación lumínica. Pero había una zona detrás de unas montañas y pregunté, ya aquella, aquella, aquel resplandor que es? Y me dijeron, Madrid. Y estábamos en la provincia de Cuenca. Acuérdate también cuando fuimos el verano pasado a Belmez, eh, por la, hubo una noche que vimos el brazo de la Vía Láctea, se veía, vamos, a la perfección. Claro, claro. Es decir, eh, hay zonas... Eh, en España, donde la contaminación lumínica es muy pobre. ¿Y por qué estaba contando yo esto? Porque aquí hay casos, de hecho, el, el escritor e investigador Juan José Benítez, gran parte de su obra de investigación OVNI se basa en Andalucía. Y ya no solamente eso, sino de los casos que, ha, que se pueden investigar, por ejemplo, uno de los más cercanos que tengo yo, es el caso de Dionisio Ávila, que hemos, estuvimos haciendo un documental sobre el tema. No lo pudimos entrevistar porque lo estaba un poquito mayorcete y tal, pero bueno, eh, es uno de los casos sonados, ¿no? Y hay muchos más casos sonados en Andalucía, pero no nos vamos a ir a Andalucía eh, y nos vamos a ir hasta la casa de nuestro amigo Fran, que lo tenemos ahora aquí con nosotros, y le vamos a dar las buenas noches. Ufo Spain, ¿cómo estás, amigo Fran? Hola, ¿qué tal, Rafa? Hola, ¿qué tal? Alba, muy buenas noches. Hola, Fran. <risa> muy buenas noches. Aquí estamos. Hoy, hoy nos traes un caso que nos vas a decir tú de qué va ese caso, que has estado entrevistando a una persona uh -huh. y que has hecho un vídeo en tu canal y, pues bueno, podemos Así hacer es. un poquito de, de, de promo ¿no? para que la gente también <risa> vea la entrevista pero cuéntanos, ¿a quién has entrevistado y de sí, qué vas la entrevista? Pues eh, he tenido el placer de entrevistar a Próspera Muñoz. Próspera Muñoz, para quien, eh, para vuestros seguidores, quien, quien no lo conozca, quien no la conozca, eh, es una señora que vive en un pueblo de la comunidad de Murcia, en España, y que cuenta que fue abducida. Este, este caso eh, se trata del primer caso registrado en España o sea, que ocurrió en 1947. Eh, coincidencia eh, o no, que fue el mismo año que, que se, se estrelló un, un, un platillo volador en Roswell, ¿no? Pues ese año, ese mismo año, esta señora tuvo eh, varias visitas de unos seres bajitos con, con cabeza gorda, como decía ella, y, bueno, también... Eh, robots, o sea, la visitaron robots. Ella se subió a la nave. Bueno, bueno, hay una historia, yo eh, os recomiendo eh, a, todos los, eh, a todos los que estén viendo el programa ahora mismo que vean nuestro vídeo en el canal porque la verdad es que es impresionante. Más o menos os voy a, os voy a decir que esto ocurrió cuando ella era, ella era muy pequeñita, o sea, tendría como, como 6, 7 años y, y le ocurrió junto con, junto con su hermana. ¿no? La primera vez eh, eh, que se les apareció, se les aparecieron estos seres, era una mañana, eh, o sea que esto es algo raro dentro de, de, de la cosificación y también, ¿no? Que, que ocurra de, a plena luz del sol, porque normalmente son eh, suele ser por las noches. Pues bien, eh, eran más o menos, creo que eran las once y media de la mañana, eh, porque me dice que eh, me dijo que ella tenía a su tío, su tío tenía un reloj, ese reloj se paró a las once y media de la mañana y nunca más volvió, volvió a funcionar. Pues bien, bueno, eh, ellos, ellas, las niñas, a través de, de la ventana, logran divisar como una especie de, de, de coche, ¿no? no lo describían de otra manera, plateado, muy brillante, que se acercaba hacia la casa, pero que no iba por el camino, sino que iba por, por unos viñedos y pues como a ras de suelo, ¿no? iba, iba flotando, no iba ah, no a ruedas. Y con la excusa de, de, de pedirles un vaso de agua eh, a las niñas, pues empiezan a entablar una conversación, eh, la cual pues eh, conlleva a varias visitas más a que, a que se lleven a esta, a esta niña, a Próspera, se la lleven a, a una nave espacial que estaba cercana, en, en la ladera de, de un monte cercano. Eh, ella dentro ve, eh, describe pantallas de, de televisión, o sea, lo que son pantallas de, de televisión, que recordemos que es 1947, y, y bueno, se la llevan, le hacen examen médico, ¿no? El, es más o menos un poquito más la, la, la típica historia de, de abducción extraterrestre, pero con, con ciertos eh, toques, eh, Apuntes que son, son magníficos, son extraños, son, son, son absurdos, ¿no? Como, como la llegada por la mañana, el examen, el, eh, que se lleven un olivo de las tierras cercanas, eh, perdón, un olivo o dos. Bueno, primero se llevan uno, uno un robot, que era un robot, se, se, se lleva un olivo del campo. Eh, como os digo, es una historia es una historia apasionante que he podido, he podido entrevistar junto con, con Radio Millennium de Alicante, que también. Eh, han venido conmigo y ellos también han hecho entrevista para, para la radio de, de la ciudad habitante. Sí. Y, como os digo, es, un, es el, el primer caso de abducción extraterrestre registrado en España. Increíble. Aparte, de la señora... Eh, ah, bueno, os, os tengo que decir que ella al parecer cuando de las últimas visitas eh, le hacen algo para que ella no recuerde estos eventos. Entonces... Ajá. Pasan muchos años, eh, hasta 1979, creo recordar, que es cuando ella empieza a recordar. Y a partir de ese momento, pues ella empieza a, a buscar respuestas, ¿no? A qué es lo que le está pasando, qué es esos recuerdos que está, que está volviendo a tener. Y, bueno, pues eh, empieza a indagar, empieza a contactar con, con más personas y demás, hasta que, hasta que realmente pues, tiene, tiene las ideas bastante, bastante claras, los recuerdos también bastante claros, es una persona que te habla muy lógicamente, eh, una mujer encantadora y realmente cuando, cuando tú la estás mirando a, a los ojos ella te está contando su experiencia vivida, es, es imposible no creerla, ¿no? ¿Cómo, cómo te lo está diciendo todo, que, que, que lo está volviendo a vivir, ¿sabes? Eh, para mí ha sido una de, de, de, de las mejores entrevistas que he podido hacer. Ajá. Eso es lo que te quería yo a ti preguntar. Eh, bueno, cuando salimos a, a entrevistar a, a personas ¿no? que han tenido pues, un, una experiencia de este tipo, eh, lo primero es que les cambia la vida y lo que hacen es buscar respuestas, ¿no? lo que tú estás comentando, ¿no? es. y sobre todo con la naturalidad que lo cuentan, la serenidad que lo cuentan y que a veces lo pueden llegar a revivir si ha sido un, un momento Dramático, Ajá. o si ha sido un momento tranquilo, pues te lo cuentan con Ajá. la misma tranquilidad. Y yo te quería preguntar, ¿cómo has eh, cómo has visto, cómo has notado a esta, a esta señora? Eh, de hecho, es un bueno, caso bueno, muy mira, de, hecho, de hecho, yo le pregunté si, si, eh, si a ella le, le gustaría verlos uh, de nuevo, ¿sabes? Porque es una persona bastante mayor y si le gustaría volver a verlos ¿no? antes, de, antes de morir, le pregunté. Me dijo que sí, que, que querría verlos otra vez de nuevo, que quería verlos de, de, de frente, o sea, que quería encontrárselos de nuevo. Porque dice que, que le prometieron, eh, le prometieron dar, una, dar una vuelta al mundo en, en, una, en, en su nave, pero no lo, no lo pudo hacer, porque ella, al parecer, tenía un problema de, de oído. O sea, dentro de lo que es este, este mundo... Ella tenía un problema de oído que ellos le detectaron y por eso no, no, no la llevaron a dar la vuelta al mundo de su nave. Y eso es como una espinita. Yo creo que se le quedó ahí clavada. Uh -huh. Y a ella sí que le, le gustaría volver a, volver a verlos. De hecho, todo lo cuenta, no, lo, como, no lo cuenta como una experiencia traumática. Quiero decir, eh, ella cuenta las visitas, ella... Eh, como si fueran personas, ¿no? O sea, pero eso sí, bajitas y tal, o cuenta que, que ha visto robots, cuenta que ha visto que ha subido una nave y tal, lo cuenta con una naturalidad. Eh, y, y con un cariño, yo creo, con una añoranza también, ¿no? De, de, de esa experiencia vivida. Yo le, también le pregunté eh, si, si eso había sido ella sola, ¿no? Claro, lógicamente no, había estado eh, había estado con su hermana, pero su hermana, aparte de ser más mayor, eh, no, no quería tampoco, nunca quiso entrar dentro de este, dentro de este debate, aunque sí que tuvo una, una reunión eh, con JJ Benítez, la hermana, la hermana de Próspera Muñoz, pero en, en privado, ¿no? no, no quiso, no, nunca quiso atender a, a nadie en, en público. Y bueno, luego también a, eh, Su tío, por ejemplo, también eh, me dice que, claro, que su tío también eh, vio eh, varias veces pues, esos seres, ¿no? pero que, que tampoco le dio mucha importancia. Y ella se extrañaba, ¿no? De, ¿Por qué no, no le dan esa importancia? Y, y yo sí, ¿no? El buscar respuestas. Pero claro, ella había sido como, como una elegida, ¿no? Ella había sido la que, la que se la habían llevado dentro de la nave eh, para ver, para hacer un examen médico. Contactaban con ella, hablaban con ella eh, mentalmente. Es como os digo, una historia, una historia apasionante y que, que está aquí en España, o sea, muy cerquita de donde, de donde yo vivo, ya que es, bueno, Alicante, Murcia, uh -huh. pues eh, era, era, una, era una entrevista que, que, había que, hacer, que había que hacer. Y aparte también, eh, en el vídeo salen imágenes del, de la casa, del terreno y de donde todo ocurrió, porque también fue el programa, este programa, eh, de cuatro, ¿Sí? eh, fueron, pero no, no consiguieron, no, no quiso llevarlos a la, a la casa, a la casa donde sucedió. Nosotros sí que hemos estado allí, o sea que el, el, las imágenes que salen en, en el vídeo que tenemos colgado son, son las imágenes del, del, del mismo sitio donde donde sucedió. Ocurrió todo esto, muy uh -huh. Alba, sí. qué Alba, ¿qué opinas de este caso? Pues yo he visto el vídeo de Fran, he visto la entrevista entera y es lo que ha estado comentando Fran, yo estoy aquí asintiendo todo el rato porque yo he visto ese vídeo y es lo que está comentando, esa mujer lo cuenta con una tranquilidad y lo, lo vive como, como un recuerdo bonito, es que si veis el vídeo os recomiendo que lo veáis porque está muy chulo y además es una historia impresionante y, y ves a la mujer que, que, que da gusto como lo cuenta, o sea, le gusta esa experiencia. Entonces, no, no me extraña que, que le gustara volver a verlos antes de, de morir y la verdad es que es un caso, yo que no sé, yo sabía que el caso de Próspera Muñoz era una abducción, pero no sabía la historia con tantos detalles y la verdad es que he visto el vídeo y me he quedado que he dicho wow es un caso impresionante. Alucinante. Pues os recomiendo, me están preguntando por aquí, ¿cuál es tu canal, Fran, para que te puedan seguir? Bueno, pues el canal es eh, Ufo Spain Magazine, igual que, que, que nuestra página web, que en todas nuestras redes sociales, Ufo Spain <risa> <risa> Magazine, <risa> <risa> Ufo Spain <risa> Magazine, sí, me bien. podrán encontrar, tal cual. Muy bien, pues la verdad es que son, son cosas que ocurren, están ocurriendo y a veces me llama mucho mucho, mucho la atención que eh, hay casos en España que superan en, en, en muchos muchos ámbitos, ¿no? esos casos que nos traen eh, de importación de Estados Unidos, de, de, del Reino Unido, de tal, de tal otro sitio, y parece que como viene del mundo anglosajón, pues parece que tiene más, más pegada, ¿no? pero no hay que olvidar que en América hay... Hermanos que son de Latinoamérica y que allí precisamente lo que ocurre también son fenómenos ovni uh -huh. en Perú, en Chile, el desierto de Atacama, en Argentina, en Colombia, en México, ¿eh? con el tema de los volcanes, o sea, uh -huh. es brutal, y que hay casos que superan en, con creces, tanto en España como en, en, en, en América, en América Latina superan con creces pues el asombro, ¿no? El decir, guau, wow, esto está ocurriendo. Y de hecho hay personas en México y en otras partes del mundo que son los sky watchers, que son personas que están mirando al cielo constantemente y que hacen reportes. Luego gente que está observando el sol, que están observando los volcanes, que ven, vemos como objetos, hay vídeos por ahí y no están trucados, ¿eh? se meten dentro. Es más, es más. Eh, hace unos años... Hace unos años teníamos un, un amiguete que colaboraba desde México y de hecho me llamó, aquí en España eran las 6 de la mañana, eh, cuando un, eh, un volcán, ahora no recuerdo cuál era, en México, el Popocatépetl creo que era, si no recuerdo mal, entró en erupción ¿Eh? Sí, Entró en erupción. uno de los volcanes más activos también de ahí, ¿eh? y había una luz de hecho habían pedido a que despejaran el espacio aéreo porque claro, eso empieza a expulsar ceniza volcánica y eso se introduce en las turbinas de los motores o las hélices dentro de las tomas de aire, entonces pidieron que se desalojara el, el cielo que quedase el espacio aéreo y había una luz blanca que además la, la teníamos en en, en pantalla, la teníamos en pantalla y se ve claramente y eso no era un avión luego aquella luz se introduce dentro del volcán, como muchísimas tantas eh, luces que hay encima de los volcanes, es algo, algo un fenómeno mmm, bueno, extrañísimo. con esto me ha venido a la mente ahora mismo porque recientemente, creo que fue la semana pasada o sí, más o menos, salieron imágenes de, de este tipo de luces, este tipo de ores también en, en Yellowstone, que se están dando recientemente en Yellowstone. No sé si es porque algo se está moviendo ahí, bueno, los geólogos ya sabes que dicen que, que ahí se está moviendo una bomba de relojecia, pero vamos, que últimamente también hay muchos eh, hay muchos reportes en, en Yellowstone. Pero vamos, que esto de la lo que estábamos hablando de los casos de, de ovni, de abducciones y demás, América Latina está repleta, repleta de casos insólitos. Y España igual, o sea, nosotros tenemos casos que, que incluso expediente X, ¿sabes? O sea, por ejemplo, recuerda, el, no sé si recordaréis la historia esta del, no la recuerdo muy bien ahora, no la tengo muy presente, pero el, el, el humanoide, este gigante humanoide de Talavera, que esto sucedió con, en, aquí en España también, o sea, un, era un, un humanoide gigante verde, o sea, y, y casos extraños, casos de, de OVNIs de, de abducciones tenemos, tenemos un montón y, y, y muy dignos de estudios. O sea, la verdad es que sí. Hay cientos de casos que se han desclasificado. hace No es que se hayan desclasificado, se han digitalizado por parte de, del Ministerio de Defensa de del Ejército del Aire, que sí. ha desclasificado archivos, ya otros estaban desclasificados y se han digitalizado y los podemos eh, es, cons hecho, consultar por Internet. Hace un par de años hubo una gran desclasificación por parte de, del Ejército del Aire Español. Exactamente. Y hay muchos, eh, vamos, de hecho todo el mundo que quiera puede, puede verlos y hay miles de casas, miles de casas. Uh -huh. Alba, cuéntanos, ¿alguna cosita más? Nos vamos a ir despidiendo. Sí, pero antes de irnos... Acuérdate del viaje. Eso por pues, eso te iba a decir. Cuéntanos dónde vamos, qué hacemos. Dinos algo, Galba. Cuéntanos. A ver eso. Bueno, no, estamos organizando entre los tres, entre Rafa, Fran y yo, un viaje para este mes de octubre del año 2019 a Grecia. Esta semana tenemos que tener ya el programa ya con eh, específicamente todos los sitios que vamos a visitar, el precio, desde qué día hasta qué día y en cuanto lo tengamos pues vamos a empezar a anunciarlo por todas nuestras páginas, por los grupos, en los canales también lo anunciaremos y nada, yo os animo a todos a que os vengáis con nosotros porque la verdad es que va a ser un viaje muy completo, va a tener historia, va a tener misterio. Eh, casos extraterrestres y ovnis, mitología, y seguramente que aventura no va a faltar. Seguro. Si venís conmigo... Aventura y experiencias y, y sentimientos y, y todo, vamos. Sí. Ese, ese país es maravilloso, hay muchas cosas por descubrir, muchas cosas que la gente no sabe. Y vamos a ir a esos sitios donde, donde la gente no va, pero que es increíble y... Y son puntos mágicos que, que han ocurrido cosas en, en el pasado y que, bueno, que de vez en cuando siguen ocurriendo. Mm -hmm. Y todos esos sitios los vamos a visitar. Quiero anticipar a los amigos que estáis en el chat, mmm, cuando demos esta información, que la daremos, pues bueno, las tres plataformas, eh, como ha dicho Alba, pues bueno, lo estamos organizando entre los tres, pero que será en octubre, el viaje, o sea, es que he leído, dice, si me cuadra, he leído a Miguel Molina, dice, si me cuadra con vacaciones, me gustaría ir. Esa, esa fecha que se ha elegido es por un motivo, es para evitar las masificaciones, porque ya hemos tenido esta experiencia de Egipto con la compañera Alba y ha sido un caos, o sea, ha sido un caos, nos llegaron yo, allí 10.000 Os puedo decir que, que, que la mejor época y el mejor tiempo para ir a ver Grecia va a ser octubre, va a ser cuando vamos a ir, porque en verano hace muchísimo calor, está muy masificado, hay mucha gente, hay muchas colas, mucho sol, entonces eh, octubre vamos a estar nosotros, vamos a tener, vamos a hacer viajes exclusivos y, y que lo vamos a disfrutar solo nosotros, no va a estar masificado. Exacto. importante, importante también. La gente que se venga con nosotros, pues bueno, van a tener, eh, por decirlo de alguna manera, el privilegio no de enterarse de historias y de cosas que han pasado allí y que es, no lo vamos a contar en los directos, solamente lo sabrán quienes se vengan con nosotros. Evidentemente, por eso hacemos el viaje, para vivirlo de primera mano. Yo siempre digo una cosa, cuando eh, uno contrata, y esto es hacernos un poco de autopromo, pero es la realidad. Cuando tú contratas un viaje a Grecia, yo estuve en Grecia y, bueno, te bajan allí, te sueltan, te explican, venga otra vez, nos vamos, venga, ahora otra vez te sueltan. Pero claro, cuando tú eres conocedor de la historia, a veces los guías, y esto nos ha pasado, a veces el guía sabe menos historia que la persona que va. Entonces, claro, sí. pues bueno, te limitas a, a ir a, pues bueno. Jiji, jaja, qué bonito es. Y luego, cuando estás fuera, que ya no está el guía contigo, pues bueno, ya haces un poco tu rollo, ¿no? Como digo yo, tus fotos, tus vídeos, tu investigación y tal. Este caso, este caso, este viaje es una forma de viajar. Primero, que Fran conoce Grecia, ha vivido en Grecia, habla también griego, se sabe mover por allí, él ha trabajado por allí muchos años y conoce todas esas historias. Entonces, ir a un sitio. Donde vas a tenerlo todo en un pack, como digo yo: leyendas, historias, misterio, ovnis, eh, mitología, le la leyenda urbana. Eso no te lo van a contar en una agencia que tú contrates y te envíen a Grecia. Porque en muchas ocasiones yo lo, yo lo he podido vivir en mis carnes cuando contratas un, un viaje a Grecia, a Turquía, ¿no? Donde sea. Un poco como el ganado, ¿no? Te llevan para aquí, para allá, luego te meten en, en, en el Gran Bazar, por ejemplo, en, en, en Estambul o en el, o en el Cairo eh, y venga, va, a comprar. Y ahora una fábrica de mantas, ¿sabes tú? Una fábrica de mantas en el mes de agosto. ¿Y para qué quiero una manta? Entonces, son un poco viajes que sí, que son, son paquetes de viajes y lo que vamos sí. a hacer nosotros no es un paquete de viaje, es algo muy diferente. De hecho, yo creo que eh, nos va a pasar un poquito como en Egipto. Van a haber sentimientos encontrados, van a haber emociones, va a haber aventura, va a haber algo único que luego cada uno lo va a vivir de una manera y cada uno lo va a expresar de una manera, pero que va a ser algo único. O sea, no, no, no hay más, como decía aquel. Para claro. esta semana tendremos el programa ya finalizado, es decir, lo, lo, lo mostraremos ya y lo pondremos pues en las diferentes plataformas, los precios, el itinerario, los días, eh, las fechas, absolutamente todo. También hay que decir que se está buscando precio se está buscando precio, por eso se está tardando un poquito más, eh, se está buscando precio pues para que no sea algo desorbitante y que sea al alcance, sino de todos, de casi todos, porque todos somos trabajadores, somos gente currante y el dinero no se puede tirar y hay que contarlo céntimo a céntimo. Así que pronto lo tendremos. Lo bueno, lo bueno de allí ¿Sí? es que como yo me lo conozco, no, os, os voy a llevar a los sitios que es todo, por ejemplo, me refiero a los gastos que podamos tener, de comer y demás, os voy a llevar a las mejores tabernas griegas, eh, que también son muy económicas, y sobre todo, pues, que eh, la gente no se preocupe, que, que no va a haber pérdida de, de, de ningún tipo, sabes, que todo, van a ser, que todo va a ser ganancias, ganancias y enriquecimiento personal, en este caso. Sobre todo el enriquecimiento personal... Eso es lo que a uno le queda. Porque a veces, y esto ya es algo una connotación personal, a veces gastas dinero, ¿no? Y, pero luego dices, ha valido la pena, ha valido la pena, ¿no? Me va a gastar un dinero, pero luego vienes con algo que lo llevas dentro uh -huh. y que lo llevas dentro de ti el resto de tu vida. Eso sí es verdad. Pues bueno, chicos, nos vamos a ir. Llevamos ya un buen ratillo y nada, despedirme. Pues de vosotros dos, Alba, misterios del mundo, ya sabéis de qué, de qué has subido a un vídeo, que lo tengo que ver, que no me ha dado tiempo, cuéntanos antes de irte de qué es tu vídeo y, y lo iremos a ver, cuéntanos. Bueno, pues hoy he subido un vídeo diferente porque el otro día fui a una zona de Valencia donde hay un museo de ciencias y hay muchos fósiles de dinosaurios, animales marinos y todo este tipo de cosas y me pareció interesante. Y bueno, pues me fui allí, estuve grabando y he montado un pequeño vídeo eh, para que lo veáis. Y bueno, próximamente también este sábado voy a hacer una especie de mini documental y voy a ir a la Catedral de Valencia a hablar sobre el Santo Grial, que lo tenemos aquí. Vaya, vaya, vaya. Y has mejorado el equipo ya para grabar, ¿no? Sí, sí, sí, ya tengo una buena cámara que graba bien y ya se me escucha bien. Bueno, ahora no, ahora en el directo tengo la de siempre. Pero con la que grabo los vídeos y todo, ya se me ve bien y se me escucha bien. Bueno, pues eso, eso es de agradecer. Eh... Toda aquella persona que te vea, pues lo va a agradecer. Pues, Alba, Misterios del Mundo, muchas gracias por estar aquí contarnos tus casos, OVNI. Nada, gracias a vosotros. Yo encantada. Y a ti, Fran, amigo, muchas gracias también. Ufo Spain, ya sabéis, tiene ahí su plataforma. Ufo Spain Magazine, acordaros. Y yo ahora mismo... ¿Ves? Estas son las cosas. Te lias a trabajar y luego llegas a tu casa y ahora te ponen la miel en los labios y tienes que ver dos vídeos porque si no ya no duermes. Así que veré los dos vídeos, el de Alba y el de Fran que no me ha dado tiempo de verlo. Así que Fran, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme y a Alba y a, bueno, y a todo el mundo. Y espero, espero que quedemos muy prontito. Uh -huh. Muchas gracias. Pues nada, chicos, a vosotros. Muchísimas gracias, abrazos, besos, en fin, lo de lo que viene siendo lo habitual. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, los casos OVNI, todos estos casos que los gobiernos guardan celosamente. Esto no es algo que nos estemos inventando. Están ahí cualquier gobierno, Estados Unidos, España mismo, que hemos dicho hace un momento que se han desclasificado un montón de casos ovni, de casos de la ufología. que son? que dejan de ser? Pues bueno, esto ya cada uno que saque sus propias conclusiones. ¿Eran extraterrestres o no? Bueno, lo que tú quieras pensar. Así que amigos, muchas gracias. Y ya sabéis, si os ha gust gustado el vídeo, compartirlo, darle al like, en fin, esas cositas que se suelen pedir los youtubers. Muchísimas gracias. Un beso y nos vemos pronto. Hasta la próxima.